y luego los cantantes yo y que voy a salir y de la vez y también y a la vez, ah ver, sí, ver, sí, cantaron muy bien chato, ustedes, muy amigos, ustedes cuatro de verdad y sí fue algo impresionante en todos los aspectos para decirle que eran tan buenos músicos que ves y cantó mejor que ellos <risa> no, pues sinceramente sí, sí, bien sí bien. cantaste muy sí, sí, bonito Sí, que yo canté bien muy afinada. <risa> pero... <risa> pero ya sinceramente los músicos eran sí, muy buenos no sé si lo está tirando para ellos que ahorita no estamos el grupo lo que sí cantó pero... bien fue lo <risa> que pasó con un vestido azul también Ah, pero sí. como ranchera quizá no sé. No todos me no, llenen. Todos, todos, todos de los primeros. Eso fue no que, que, que nada que no le puse atención. Exacto. Lo que pasó de que todos estaban tan ocupados. luego tenían mucha presión. Cuenta, me iba no pasaron parte la mayoría. Exacto. Yo tampoco me di cuenta, pero a que no los conocí, pues. Yo no los conocí. Pero yo sí oía bajita la mano sí estaba oyendo y estaba viendo y dice Ay, ah, los músicos son eh, muy buenos. Yo creo que tienen el, el oído a música de los eran músicos. Eran muy buenos músicos, la verdad. Sí, pocos en México, sí encuentras coros, pero estos que vinieron. Sí, y yo le dije, yo no voy a cantar. Para ¿Sí? no, decirle que yo ni escuché cuando cantó él. Yo ta no, no, estaba 때, bien, andaba sí. en Yo lo vi, que... co... no, vi cuando no, no, cantó. No. Yo escuché a lo lejos, estaba por acá y sí. yo que estaba cantando. Pero le salió bien, yo lo escuché. ¿No está en vivo? Es que mira, Nano, la Jenny le está llamando ya, mi Lo que es, Nano. Lo que es. Lo que la factura. Perdón por un abrazo a la ronda. Uh -huh. Perdón, no. dice. No el video de Héctor y de última. No, de mi amor, estábamos grabando, pero tomando video así como. Era yo, no. es, que es que estábamos haciendo lo de las todas ahí, eh. Mirá, mirá, pero enfocando, y es lo que estaba grabando. Ah. Eh. Julio. Julio. Ah. Ah. Hace como que manda audio, pero grabando video así. Es que a mí me estaba grabando. No le creen Para que a dónde estoy. Es que a mí me estaba grabando, bueno, pues muchas gracias, también vamos a dejar. Gracias, Felipe ustedes. Gracias, sabes, que ya... gracias a los tres. Sabemos que todavía tienen muchas cosas padre. por hacer. No, y muchas ellos gracias ya van a, estar a ustedes por irse y, claro. y tienen que andar todavía. Sí, aún les falta mucho. Muchas ¿No no personas han hecho ¿no? maletas. ¿no? ¿no ¿no? muchas... ¿no? Exacto, muchas personas no ah, han gracias. hecho maletas. antes que nos vayamos, para cuándo el próximo viaje de ustedes para acá. Ajá, No sabemos. Auge, no, o en octubre no, no, no, no, no. no, no. Julio, en julio, en octubre en agosto está bien es en, Nat, en agosto porque en agosto son las ferias ay, en ay, en agosto ay, en septiembre independencia o en noviembre en noviembre por el día de los muertos Oh, para, ah, para la acción de gracias de noviembre. Oh, en vale, Navidad bueno, sí, no. no, no, no, no. sí, no, también para la reventación de puentes. Sí, es no ah, oh, ha pues un vuelo todavía, para todo el año. año Tenemos que, que, que decidir, tengo ahora sí. Y a mí por qué octubre no mencionan. Pero por qué no te vean octubre en algo. No, pero tenemos que decidir cualquiera de esas fechas. Sí. O un vuelo para todo el año. ¿Cuándo Agosto ¿Qué fecha? Eh, agosto, por recomendar. ¿Qué, la ¿Qué fecha vinieron la primera vez? Sí, en julio. Julio, julio agosto. agosto. Ah, yo dije que julio, agosto, eh, sí. septiembre para aprovechar para no, Paracluia ah, y okay. la aventura del río. Ah, ok. El río que estaba Ah, ok. está más fresco también. No bueno, está, ya empiezan los ríos. <años. ríe> ya okay. se nos cuenta. ¿verdad? Ah, poquito, sí. Ya, Llegamos al lado de repente se ah un día antes del temblor se puso muy caliente y ah, después de y después del temblor se <risa> en octubre ya no porque he terminado el invierno y ya se acabó todo Sí, vamos a tener pero la primera cosa más de octubre ya en agosto ven en octubre vamos a Si está mi cumpleaños, van <pelled hollowed breathing> <convertible> no he hecho cama. No, no he hecho cama. Sí, vamos a ver bien la fecha y ahí les caemos en este año sí, sí, sí, sí, sí. posiblemente. ¿Y Alondra? Yo voy a venir en octubre con el abuelo y mi mamá. ¡Sí! ¡Ave ah, tu piel! ¡Ave tu piel! ¡I love you! Mi papá no va a venir en octubre. ¡No! ¡I love you! Yo le voy a decir la verdad, yo quiero no. venir en septiembre porque yo quiero hacer <susurra> una no, cachimorra. La mera verdad, pero... A, la bato, sí, no, a la que ¿qué te parece mejor que, che, que vengamos a ayudar para... Elmer va a hacer un culto. Hacer ¿Cuándo? Ah, sí, así uh, sí sí me, me sabe Va Más de la fecha, el que la sabe es el jefe. No, no, no. O sea, me, me, me imagino yo que es cuando inaugure la cita. No, no, no, sí. no. No, no, no, no. no sé si va a ser cuando la inaugure o después de la inauguración. Yo el, el 30 de agosto tengo mis citas de la visa, entonces ya pasando la cita puedo no, hacer planes. Sí, porque a mí me dijo, una de las muchachas cerquita, me dijo, el jefe también va a hacer un culto, porque no, así no, le no, dicen a ella. El jefe también va a ser patrón eh. El jefe. El jefe. El jefe. es El jefe. El jefe. El jefe. El El jefe. es El jefe. El jefe. El El El jefe. El jefe. El El de la de mío, año, el otro año, otro año. <risa> Entonces Mario ¿En Septiembre, septiembre. Sí, sí, A ver si podemos venir todos Si no yo y Mario De todos modos ya voy a tener 18 En agosto Ajá. 23 de agosto ¿Sí? ¿Cuándo van a venir? No, no que. No, pero entre agosto y septiembre. No, ah, Vénganse para que Blanquita pase el cumpleaños aquí y la ve pasándolo. No, pastor, Nos fuimos días antes Oye, de nuevo. No, no, no. Jonathan va a cumplir año. Ah, pero eso tampoco, no. No, para. <risa> no. Sí, Jonathan para a, a cumplir año. Vengan para el cumpleaños de Jonathan. No, a un ¿no? año, ¿no? un, ¿sí? ¿Un, ¿sí? ¿Un ¿tú? año si hay algún cumpleaños aquí, no importa, es el de camarón Sí, ah. Solo allá en sí, por de, de los... esposo, No, las cosas, inclusive hasta de Dios Porque a un año exactamente nos conocimos Sí, ya casi, casi en un año Y nos tocó estar en el cumpleaños, yo Jonathan tenía Ajá, exacto, en los mismos cumpleaños Allá en Mazatlán Ah, sí, les tocó Así me ha gustado estar en el cumpleaños de Jonathan, ¿verdad? ¿Y sí. No Pero sabes que también lo Pero sabes que sí. bonito, Ajá, pues. también con mariachi No, no... no... Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Ay, yo paga. Sí. Sí. Sí. Ay, yo me paga. Sí. Sí. lo Sí. Sí. Sí. Sí. Oh, sí quieren, neto, no quiero, no, era... no. no Voy a aclarar, sí quiero, pero hay que disimularlo. Ah. Ver, lo, y los que queremos somos nosotros, pero pues no podemos, ¿Por tenemos, qué? Que ir, tenemos que chambear. Ay, niño, niño aquí chambear, ya, pues. sí, así es, por eso me Ayudo tengo que. Ayúdame, mamá, no voy ah, a trabajar. A trabajar, para donde trabajar. Sí. Ah, ah, ah, es que, ah, que es que como Armando. Es de voy en Culiacán, ya tengo que pagar la renta. Es que, como Armando dice que es sola la vez subiendo TikTok, ¿qué se piensa que no hace nada? <risa> Yo no tengo quiero, pero yo realmente trabajo todos los días. Para que termine de huevarle, diga, ¿quién cree que pagó estos plásticos Pues yo los pagué, yo los pagué. Yo le yo porque me sí ha todo estar como estoy ni ah, sí, ha costado mucho es dinero el enano <risas> así como está está bien yo... ah yo... sí, sí, sí. Enano. No, no, dice nano dice nano que me alegro de nano que antes le gustaba verdad pero que ahora pero, le ahora gusta encazada, más dice ah, ay, sí ah, de sí, verdad que sí ah sí, sí. Ah, ah, sí ah. O sea, que... como ya me sí, sí, sí, sí, sí. al por lo menos le gustan las muñecas no, el, no, no. El... no te gusta la, la, la frase wow. las muñecas de plástico sí. ah, no, eso es muy er le dice, le dice este. es que son de plástico Eso no me gustan, pues yo tampoco porque yo también soy de plástico ah, ¿no te te le, <risa> le sí. Sí. Recuerdo, recuerdo, decirle a usted que le encargaron una de no. Amazon que le andaba buscando en Amazon buscando en Amazon y en México está Ah, como... ah, bueno. Ah, sí, por Avianca. Por Dios. ¡Qué envidioso! ¡Qué envidioso! ¡Qué envidioso! Sí, es envidioso. Ahí natural las Y pues bueno, Mario, muchas gracias a todos y de verdad los esperamos en Vallarta de nuevo. Ah, no, gracias, gracias. Ahí está fuera Vallarta pero pero sí verdad que, que el, todos el, se pusieran que, en algo y dijeran vamos Vallarta que, ¿Vamos, eh? <risa> y que dijeran vamos pues pero así así que pues, Podemos ir una semana por lo menos, pero ahí... ¿Sí? Muy no, poquito, no alcanza. ¿Más? No, pero no, no, pues, no, pues, que, si que ¿Tenemos que cambiar. Sí, sí, también tenemos que que Y si no, no cambiamos, no comemos. No, no, pues, no pero... es que. No, no, ya no voy yo. Vaya ya, una, dos, conmigo. Para Jenny convenzala, tiene visa de 10 años. A no, ver. ¡Mami, vamos! No, que no, te vaya bien a vos. ¡Tiene visa! Mexicana, por Dios. Para... Pero, no sí, ellos, pero, pero Sirenita ya dijo que sí. Ya dijo no voy, que me sí. me muero un avión. Sirenita, Ay, ¿sí ah, va? Sí, ¿Sí va a Vallarta? Sí, sí, y tengo muchos de. Sí, sí, hotel, y sí, Estás a ver quiénes tienen ah, a Vallarta. ¡Vallarta! que ahí no nunca he conseguido. Ah, ah, es que mi ah, no ahí no puede saber. Nada más le voy a pedir, no, cuando la, la risa, la... cuando ah, vaya grave, no, a, la a Kevin, la... por favor, a verlo. No, más. es que Kevin no! iría no! <risa> <risa> no por, por, por, ¡Ay, no! ¡Ay, no!